hola chicas buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros del papel Pues Estoy terminando de coger las cositas del trabajo anterior y me he acordado de que os tengo que enseñar y una colaboración que estoy haciendo con os digo la os digo la tienda a ver si es que la encuentro a ver eh, aquí bueno pues un minuto pues mmm, una mini colaboración con una tienda que se llama mx art life store y quería enseñaros porque tiene mmm, unos troqueles muy bonitos entonces yo le abrí al, a este señor a este vendedor y le dije que quería hacer una colaboración con él y yo me pensaba que ...como todos me iban a decir que no y tal... ...entonces me dijo que yo era buen comprador... ...y de hecho es que es verdad que yo le he comprado a, a él... ...varios troqueles y tal... ...y me dijo que sí... ...pero que para empezar... ...que me mandaba solamente... ...pues yo había pedido el oro y el moro... ...la verdad las cosas como son... ...pero me dijo que él había intentado hacer... ...el hombre estuvo hablando por la noche... Eh, ...y me dijo que él había intentado hacer colaboraciones... ...y que había habido gente... Porque, claro, no solamente hay gente de España, hay gente del mundo entero que compran en Aliexpress. Y que después ni siquiera le habían le había mandado los artículos y que ni siquiera le habían dicho, «Mira, he recibido el artículo». Y yo le dije que, bueno, que en todos lados hay gente buena y hay gente mala. Y entonces me dijo, «Mira, para curarme en salud yo te voy a mandar tres troqueles y si haces cosas bonitas y haces cosas chulas y me lo presenta y tal» pues ya veremos más adelante, y le dije, vale, ok, porque la verdad es que me dio hasta pena, porque muchas veces pensamos que nosotros solamente somos los afectados cuando un vendedor eh, te hace el gato, o te manda aquello que no habías pedido, pero ellos pues también confían a veces en gente, y como todo, habrá vendedores sin vergüenza, habrá vendedores muy buenos, y habrá colaboradores muy buenos, y habrá colaboradores que mira este hombre me dijo ni siquiera me dice que ha recibido el artículo pero lo han recibido puesto que no viene devuelto en fin toda esta historia os la cuento para que sepáis que vamos a hacer una colaboración una mini colaboración con este hombre digo mini porque claro solamente son tres troqueles mira este que vamos a ver os lo enseño porque claro no a ver os lo enseño, os voy a poner una foto, pero este es este, ¿veis? Que lleva un gatito, dos tazas, la jarra, este es este, ¿vale? Que yo le hice foto de lo que me había mandado, después me mandó este otro, que yo se lo pedí, claro, le dije, bueno, pues vamos a hacer una colaboración y entonces para lo próximos que venía, pues pedí este que mira es este que ahora no vaya a ver nada pero lo vamos a troquelar y vamos a hacer una cosa que sería a ver si os lo puedo enseñar eh, que no sé si lo tengo bueno es un gatito saliendo de una calabaza pero este lo veréis ahora y por último enseñaros que me mandó uy, este otro que también es de Halloween, sorprendentemente, porque siempre nos pensamos que los gnomos estos barbudos eh, solo se ponen en Navidad y, y para nada. Este es un barbudo, ¿veis? Que sería el de la olla, este. No sé si lo ve tiene tres modelos, pero el que a mí me ha mandado es este. Que Estoy pensando que lo mismo lo podemos combinar con este también y hacer de la calabaza. Pero bueno. Entonces, os dejaré linkado el, la tienda de este señor. ¿Vale? Os lo voy a dejar linkado porque ya sabéis que mi inglés es eh, nefasto. Ya he dicho, se llama Art MX-Art Life Store. <coughs> de todas maneras, os lo voy a dejar linkado. Tiene de varios precios. Hay precios más baratos, hay precios más caros. Tiene de todo, las cosas como son. Pero también os digo que son muy bonitos. Mira, tiene desde 1,78, pues yo qué sé, 1,99, 2,42, en fin, 3,91, 3,91. Estoy mirando así por encima. A ver, producto. Tendrá de todo, pero vamos, que lo hay baratito Mira, yo no sé si este será el Belén Troqueles de corte metal, pastor para recién Esto es el Belén Pero no viene al completo, ¿eh? Aquí creo que hay que es por separado Y valen 4,12 Entonces, tiene de todo Hay cosas que están bien Y hay cosas que a lo mejor es un poquito más subido de precio De todas maneras, es que Aliexpress ha pegado un subidón Las cosas como son y bueno, pues nada, eh, enseñaros los tres. Estos son los tres troqueles que me mandó. Los tengo, vamos a separarlos. Este de, de, la, de la tetera con el gatito y tal. Vamos a ver si podemos también meterlo en Halloween. ¿Vale? Y os voy a enseñar que yo ya para Halloween... Pues tengo, estoy haciendo mi poke, ¿vale? Mis poke. Y entonces eh, vamos a hacer los troqueles para ir metiéndolos, pues no sé, por aquí. Por ejemplo, yo no, yo no sé, según cómo nos salga, pues los metemos en un lado. Este para mí, para mí, entiendo que sería el del medio, este sería, mira, acercaros aquí un poquito más, este sería la, la, perdón, la shaker y los demás irían decorados como queráis con sellos con troqueles con lo que queráis eh, deciros que esto esta funda de la poker letter es un álbum de un álbum de esto de los niños de fútbol o de la, la, la estampa que coleccionan ellos entonces yo lo que hago es recortarlo y de ahí saco lo, la, los plásticos para las poker que yo hago eh, si vais al estanco o al kiosco, pues lo encontraréis muy caro. Pero eh, normalmente los rastrillos, yo voy y lo encuentro. Y a lo mejor por 3 o 2 euros y medio me lo llevo hasta con estampa. Mm, entonces, no completo, pero tienen bastante. Entonces, vamos a troquelarlo, vamos a formarlo. Y ya, pues vamos a ir rellenando las pocket letters. Vale, yo aquí que tengo unas cuantas, o sea que voy a hacer más de una. Mirad, tengo una, eh, dos, tres, cuatro y cinco. O sea que mmm, el troquel lo voy a usar. Eh, ¿Qué quiero ver? Eh, creo que este troquel, mirad que pieza más chiquitita. Esta pieza vale eh, esto. Será a lo mejor la naricita, la trufita de, del gato. Este troquel... Eh, vale, estas son las orejas vale, este troquel vale, entra en la en la sisi chiquitita que la tengo aquí preparada ¿Ves? coge perfectamente porque no hay ningún hasta este cogen todos perfectamente, es decir que si estáis interesados, os gusta cómo queda el, la figura es una vez hecha y, y queréis comprarla que sepáis que con la maquinita la sidekick Kick la chiquitita la, bueno la Sidekick Kick eh, se pueden troquelar perfectamente que no tenéis ningún problema porque entran perfectamente en las planchas y en, en la máquina voy a voy a abrirlo <coughs> voy a abrirlo voy a cortarle todos los remachetos que vienen vale eh, voy a, a troquelarlo y elegir los papeles para troquelarlo para no estar tanto tiempo aquí y cuando los tenga elegidos y troquelados, ya vengo y lo montamos vale bueno pues mira ya tengo aquí todas las piezas cortadas vuelvo a repetir todas cogen por las side, y ahora por la side, aquí por la maquinita chiquitita y ahora voy he cortado dos calabazas en cartulina naranja eh, pero voy a pegarla entre ellas, ¿vale? Para darle un poquito más de, de fuerza, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer, esto también embosa, ¿eh? Y me parece muy bien porque así, pues te dice sobre chispa más o menos, ¿dónde tienes que ir colocado los ojos para que no te suba, no te baje, ¿vale? Entonces, esta la vamos a pegar aquí encima mira ¿ves? que viene embosada entonces yo lo que hago lo que utilizo son veis estas cosas del líder bueno pues por, para darle un poquito más de hacerla más, más durita. entonces esto lo voy a montar sobre un cartón un cartón que es bastante gordito. Y después lo recortaré. ¿Vale? Entonces lo primero que hago. Esto lo montaré aquí. En fin, lo pegaré. Pero he visto que este. Que también he cortado dos piezas de, de la cara de la calabaza. por Para que quede como más hacia adelante que el gatito. Puesto que el gatito está dentro de la calabaza. veis He cortado solamente uno del gatito. Que iría aquí. Pero antes de el gatito a ver he pegado esto es el gorrito esto y esto que lo voy a pegar junto vale voy a echarle pegamento y ahora os digo dónde va la verdad es que esto es un rompecabezas pero es muy chulo esto lo pego con esto así ve lo pego así y esto va metido va pegado aquí ¿Veis? esto va así pegado y debajo pues va o aquí así va el gatito a ver si puedo ahí una vez que esté pegado ya tendré más tiempo entonces lo que voy a hacer en lo que os he dicho voy a pegar primero la calabaza como no necesito tantísimo cartón voy a cortar un cachito ahí y lo vamos a ir pegando así al filito, porque después de todas maneras lo voy a recortar entonces lo que hago le echo el pegamento y quedaría como un daika durito ¿vale? este lo pego aquí abajo os repito que luego cuando esté seco lo recortaré este queda ahí metido y lo voy a pegar hecho un poquito de pegamento. Y este iría aquí. ¿Ves? Este que es el gato iría... Pues vamos... Promediando. A ver. Uh -huh. A ver, ahí no puede ser. Aquí. Encima. Lo voy a pegar encima. Así. Es como un cacao. Entonces lo voy a pegar ahí. Este solamente la uno porque ya os digo que el gatito va... Como si dijésemos en segundo plano Porque sale de la calabaza que es lo que queda por delante Así Lo pegaría Vamos a pegarlo ahí Quizá me haya adelantado mucho Porque el gorrito que he hecho dos Este que va con este Así Bien, Así Que lo voy a pegar ahora mismo Que el gorrito es como si fuera el cascarón del... ¿Veis? esto lo he cortado en, en cartulina lila pero metalizada Este iría aquí Así Lo dejamos ahí que se seque Así Y este Un momentito Que es el que iría por debajo Que igual lo voy a pegar así Este con este Así Este sería el ala de abajo Este Lo pegaría ahí ¿Ve? De tal manera que esto se me está despegando Hay que aguantar un poquito A ver cómo va Yo me fijo en la foto Que este Va, este va así, tapándole un ojito ¿Veis? Y este iría por debajo del, del muñeco Así que hay que levantarlo un pelín A ver si se quiere levantar, sí Este iría sobrechipa más o menos Ahí Aquí Caramba, es que está fresco Pero por eso lo puedo levantar si ¿no? hay que. Aquí Ah, aquí Como te viene señalizado, este es muy fácil ¿Veis? Este va así Le Vuelvo a pegamento. Y este, que iría, a ver, todavía no ha doblado, a ver, si ¿Sí lo puedo, ahí, ahí, a ver, <coughs> y este que iría así, vale, ahí, a ver, ahí, aquí, ahora sí, ¿Ve? así, pues lo vamos a pegar también, este que, hay espera, que esperar que tiene un poquito el pegamento, Con la misma servilleta pues, le vamos dando Para pegarlo oh, oh, Se me mueve Al darle con la servilleta Encima iría pegado esto que es del, del sombrero ¿Vale? Aquí Y yo he cortado dos piezas Entonces voy a pegarla una con otra Voy a pegarla una con otra Para que se vayan se cambien mientras que se seque esto Que le voy a poner un poquito de peso a ver. Se me viene más? Ahí Se me viene para, para abajo A ver Ahí Este lo voy a pegar con este Así Ahí Para que dé un poquito más de Pues de, de volumen A la cintita ¿Vale? La dejo ahí y ahora voy a pegar que también he cortado dos la boca de la calabaza. este el No ¿Dónde está la otra parte de la boca? Ya se me ha ido. Esto sería la ceja, que tiene que haber cuatro, porque he cortado cuatro. Una. Esto serían los ojitos y esto los otros dos ojitos. Pero ahora a he perdido Bueno, no me voy a parar la otra. Se me ha caigo. ¿No? ¿No? ¿No bueno, pues se me ha perdido una, una boquita. Me perdido una boquita Bueno, pues nada pues Yo no voy a buscarla ahora Voy a volver Y vuelvo a, a caladrar Porque es que se me ha ido Mira, ve Es que se levanta Porque el, el cartón El cartón está encerado Y... Bueno, pues no se sé dónde hay. Mira, todo lo que he separado Lo he guardado aquí Para, para encontrarlo Porque si no Tiene pieza muy chiquitita Y se tiene Voy a voy a pasar La boca de la calabaza A ver si de aquí me sale Porque se me ha perdido Y no se me caiga nada Pues no, se, se me habrá enganchado A lo mejor en el dedo Porque el, por el pegamento ¿No pasa a vosotros esto? Es que voy a poner aquí a lo mejor tengo la de no lo Y no voy a volver a troquelar Si sí, tendré que tropear 30 mil que ok, pasé y... Porque ya veis si tengo que tropear Y quiero más o menos que todas vayan... Si no igual es muy parecida, la verdad así que quiero troquelar Ahora mismo esa, después troquelaré las demás uh -huh. A ver si... Si me sale este trozo Voy a trucular. Ahora se troquelarán Porque todo... La boca, la ceja y lo del filito de la calabaza, todo viene en este mismo porque ¿veis? Este sería el filito de la calabaza, esta sería la boca, y esto sería la ceja. Entonces, mira, antes de que se me pierda, voy a pegar una con otra, y ya, esto tiro y listo. No se me ha ido a parar, se me habrá enganchado en el dedo, porque claro, al echarle el, el pegamento, me doy con la mano, la pegamos ahí, que esta sería, hemos dicho, la boquita de la calabaza. ¿Ves? Ahora, esta sería... <coughs> la boca que la hemos hecho dos veces troquelada esto serían los ojos no la ceja esto serían los ojos de la calabaza ojo no del gatito ¿eh? mira dónde está no te digo yo que aquí va a perder una mano bueno pues vamos a pegar los ojos de la calabaza que también se lo he hecho doble mira qué cosa más chiquitilla hasta que se pierda vamos a pegar uno con otro así mira ahí <ríe> y vamos a pegar estas dos también vamos a ponérselo ahora así por aquí y esto lo pego aquí con esto Bueno, ya veréis que mi pulso es horroroso No sé por qué Estoy muy tranquilita hoy Vea ¿Veis? Y esto dos lo dejamos para la próxima Que tengo que hacer seis Entonces esto, para que no se me pierda Lo voy a meter ahí ¿Vale? Entonces, me he traigo el, este para acá Esto se, hemos dicho que se está pegando Y vamos a pegarle la boca a la calabaza Voy a pegarle la boquita a la calabaza No sé si se va a ver Pero aquí voy a hacerle esta A ver si sí, con esta ¿lo? Se puede mejor, mira, aquí que se la pongo mucho aquí, refleja Aquí viene marcada donde hay que pegarla Es facilito, ¿eh? Este no es muy complicado Aquí, que sería ahí y aquí ¿Ves? esta sería donde debería de ir pegada La boca de la calabaza Y los ojos vamos a pegarse, ¿no? Es este. uno Que va aquí, que también va marcado Y el otro A ver, así que iría vamos a este que iría aquí ahí y tendríamos hecho la carita de la calabaza a ver si esto se ha querido pegar aquí iría la tira del sombrero cuidado con esto y el blog si lo voy a pegar con blog porque ya sabéis que no se va muy bien lo metaliza con el blog lo deja de color plata ¿ves? esa sería la tirita del sombrero ahora iría los ojitos pero antes de pegarle el ojito directamente ahí Lo que voy a hacer A ver, esto tenía aquí Así Lo que voy a hacer es montarle el ojo fuera Entonces, a ver, la luz del ojo Tengo la mano de De cola A ver no, no me acuerdo dónde iba la luz del ojo Vale, este Y este quería iría uh, aquí ¿Veis? Y este Este lo pegamos aquí Que este iría No tengo batería, pero bueno, ahora la pongo a cargar y después seguimos. Este iría ahí. Bueno, que ayer me quedé sin batería y tengo más batería, pero me la he dejado en la península y entonces tengo que poner a cargar esta que tengo. Entonces vamos a terminarlo, los ojitos ya están pegados y ahora pues nada, los vamos a pegar en el hueco de donde están los ojitos. He hecho un poquito de pegamento. Y lo colocamos, ahí, y este, igual, echamos un poquito de pegamento, y lo pegamos, ahí, ahí, y ya está pegado el ojito, quedaría por troquelar en una mijita de negro, o acordáis de la pieza esa que me enseñé, que es la trufita, que es una mijitilla, que es, a veces no encuentro porque es, y queda esta que es la orejita, bueno la orejita, esta es que como de, como de demonio, ahí, que vamos a pegarlo en su sitio, que es aquí ahí. es como una especie de cuerno de diablillo y vamos a pegarlo ahí bueno, pues así nos ha quedado este lindo gatito que me gusta más. me arrimo más sin miedo al, a lo que el, el filito del troquel pues ya tenemos nuestro troquel hecho y ahora pues porque a mí me gusta le voy a poner una estrellita dorada ahí ya está hecho me vengo aquí que esta es mi poquelete y por ejemplo pues lo puedo, poner, lo puedo poner aquí entonces lo puedo poner aquí directamente ya veis que el gorrito sobresale pero bueno no pasa nada se puede poner doblado así y entonces lo que voy a hacer es que tengo por aquí otro troquel que es de de telas de, de araña y voy a troquelar pues dos, dos telillas de, de araña este lo pongo aquí así y ahora este el cartón y el cartón está como como enterado voy a pegarle esto quiero que por lo menos aquí me sobresalga lo mínimo ahí ahí y ahí. ahí entonces para que se quede pegado voy a colocarle peso encima voy a separar vale y a troquelar este otro para hacer otro para que veáis cómo queda ¿Mm? entonces voy a separarlo troquelo las partes y vuelvo ya otro que le he trocarado dos piezas de esta dos en cartulina gris dos en negra, la naricita, dos de caldero, eh, una en cartulina negra y otra cartulina gris que ya está pegada del huepecito la manita, dos dos, vale, eh, esto queda la otra principal, pero la otra trencita, que se si no, quien quiero. Estos son los chorretones de la mamita. Y creo que ya está todo acá. Entonces, he cortado mi cartón y vamos a montarlo. Por cierto, que voy a enseñar cómo ha quedado la otra. A ver, que la estaba metiendo, vamos como a ya está pegada, ¿ves? La estaba metiendo en la. En su correspondiente departamento de la pocket. A ver. Así. Y así quedaría. En nuestro primer departamento de la pocket Queda chulísima, la nariz se la saqué con Glossy ¿Veis? Aquí pone sorpresa porque sale el gatito de la calabaza Con su tela de araña y su gatito Y ahora pues vamos a montar el siguiente Para eso primero voy a pegar El, el cuerpecito lo, lo pegamos al cartón, el cartón ya os digo que De algo pegatina, de Pascua creo que fue Que compré un cartón Aquí Venga, la pegamos ahí, ahora mira el gorrito, ¿por he hecho todo He sacado esta arañota que hay, que es la más gorda, se supone que estas son chiquitinas. Y entonces quería que se viera por debajo negra. Entonces le he en cartulina negra, de manera que cuando la peguemos se va a ver, pues la arañilla negra. Y donde no se vea negra, que es que lo ha troquelado, pues lo pintaremos. Entonces, lo pego así. Y el gorrito lo he hecho en color lila. Así. ¿Veis? Ahí. Con la toallita que está aquí, quitamos el exceso de cola blanca y entonces pues se va a ver esta arañita negra, esta también, y las que no, porque el troquel las troquela y son puntitos, pues las pintaremos con otro rotulador negro o una vez pegadas. Esto va aquí pegado, así. Que no voy a, voy a encender esta luz. Vale, ahora sí que ¿vale? Esto va aquí pegado, y si queréis lo pegamos ya. Lo pegamos aquí. Así. Ahora aguantamos un poquito, o le ponemos peso. El exceso de pegamento lo quitamos con las toallitas, y ahora vamos a armar la narizota. La narizota, vamos a eh, troquelar dos negras y uno de color... Es color carne. Aunque aquí se vale un poco, no sé, gris, pero es color carne. Y entonces, pues vamos a pegarlo, por ejemplo, para gastarlo con... Ay, con este. Y le echamos un poquito de pegamento. Y la pegamos encima. Lo cuadramos para que quede bien. Ahí. Para que le dé volumen, porque la nariz es lo que más se ve en estos duendes. Y este, a su vez, que de color carne, lo vamos a pegar encima. Ahí. Ah. ¿Ves? Y esto lleva dos de cartón en negro, como habéis visto, y la, y la cosa esa, eh, y la de colocan. que parece gris, pero ahora supongo que sobre el gris ya se verá mejor. Vamos a pegar el caldero, los dos que hemos pegado en color negro. Pegamos uno encima del otro, ahí, y lo dejamos que se pegue. A ver, lo cuadramos bien, y ahí, que se pegue. Más, vamos a pegar las dos manitas. Esta y esta de un lado, esta y esta de la otra. También porque las manitas van sobre el caldero, entonces, pues... Si acaso se, te, se tuviese que cortar otra, pues la cortaríamos. ¿Vale? Entonces, pego una sobre otra. Ahí. Esta sería una. Y esta, la otra. Que también mmm, se lo he hecho en lila a juego con el, con el gorro, ¿eh? Porque se supone que llevan guante. Así que... Los guantes estos que son todos los dedos juntos menos pulga, pues así. Este sería la otra manita. Quédate ahí. Ahí. Y ahora vamos a poner la... Lo que hierve del caldero, que se lo he cortado, bueno, en un papel así holográfico llamativo, en color amarillo. Y holográfico, ¿por qué? Porque el lila me parecía ya mucho lila, y era lo que tenía más a mano, pues este. Y estas mijitillas que veis por aquí, estos son los salpicones, que bueno, ya se lo pegaremos una vez puesto Ahora vamos a pegar las trenzas en el mismo gris que el cuerpo, <coughs> perdón, las trenzas del, del lomo este, que le he hecho una en cartulina negra, para que le dé consistencia. Y otra en cartulina gris, porque esto lleva todo el cuerpo todo lo que el cuerpo cubierto, ya lo sabéis, de pelito. Entonces, ahí hay una. Y la otra, que es esta, que vamos a pegarla ahora mismo. Bien, se, están también embosadas, ¿eh? Que es esta, que se la pego encima. Ahí. Bueno, pues eh, deciros que vamos a pegarle la narizota lo primero, que iría pegada aquí. Y que va para que sobresalga bastante. ¿Veis que no es el mismo color, que no es gris, que es con carne? ¿Veis? es que no, no se apreciaba vamos a pegarle en el pote la chorre, los chorretones o bueno sí porque esto en realidad son chorretones entonces lo vamos a pegar aquí que todavía está anda fresquito se lo pegamos aquí exceso de pegamento vale, y ahora este iría aquí pegado, ahí, que se le puede pegar ya y lo dejamos ahí que se pega del todo vale, aquí ahí aquí ahí, y ahora encima irían las manitas, a las manitas la manita les voy a poner eh, suplemento para que levanten un poquito más, aquí tengo una almohadilla, es que se me cae de la almohadilla, porque se conoce que esto también como el paso del tiempo, ¿eh? pues como que se van despegando y, y bueno, hay que... esto va aquí vamos, porque veis que no, que no pega ya y no tiene, tiene papel pero solo por un lado, por el otro se, se entiende que está pegada al... al eso, ¿ves? no, no ah sí, sí, mira, aquí vamos a ponerle una. a ver, aquí una. y aquí, es que se cae sola, se ha despegado, ¿eh? ya no tiene el pegamento que trae detrás. la verdad es que hacía tiempo que yo no no la he usado, eh la almohadilla esta ¿por qué? porque pues lo pongo más, eh, vale, pongo, y al final no, no la he utilizado, y claro si es que se han caído solas, se me ha caído... he, he quitado la cesta a buscar una cosilla donde tengo estas cosas y se caían, se pegaban solas. Bueno, pues vamos a dejar que se seque. ¿eh? Y entonces, una manita y aquí y la otra manita aquí. Y ahora por aquí arriba van estas cositas que se supone que son las salpicaduras del caldero. A ver, que tengo aquí un poco de pegamento de. Uy, aquí. Uh -huh. Voy a quitar okay. porque. Entonces, esta, pues, puede salpicaros pues, por donde queráis. Por ejemplo, aquí le puedo poner un puntito de pegamento. Y ahora con el. con el chisme este de que se aguantan las cosas. Pues por ejemplo, no se sé, cojo este Ahí Y ahí, ¿ve? Esto sería como una salpicadura Vamos a echarle otro poquito Esto es que no puedo hacer que tenga más relieve porque, porque realmente es que no puedo Esto, ahí Otra salpicadura Vamos a ponerla un poquito así Ahí A ver, por ejemplo, esta que es una gordota Voy a ponerla ahí Ahí, así Ahí pues por donde más corazón de, ¿sí? porque esto son es ya digo que salpicadura de la cocina. Esta, ahí, esta, ahí. Ahí. Esto que quería quitar, pero no puedo. Esta, por ejemplo, la puedo poner ahí. ¿Veis? ¿sí? Bueno, se lleva más, pero tampoco, bueno, se puede poner que quede ahí. Con la salpicadura que lleva el, el caldero. Eh, ¿Qué os iba a decir? Que esto, que no os preocupéis, que se ve azul Que luego lo pintamos de negro y no pasa nada Vamos a echarle a la manopla. A ver, hay uno que la tiene quitada y otro que no Creo que esta la tiene quitada Pero me da la madre que que la tiene quitada De esta manera voy a mirar Sí, esta la tiene quitada Vamos a echarle un poquito de pegamento Y vamos a pegarlo A ver, esta sería aquí Ahí, y esta que no la tiene quitada que se la voy a quitar ahora si quiere. Y si no también. A ver, que se me ha despegado y todo. Ahí. Y esta. De todas maneras le vuelvo a echar pegamento, ¿eh? Y este. Que. Se lo pongo así. Ahí. Es así. Y así nos quedaría nuestro nomo Una vez seco, ya sabéis, hay que recortar. En tintar si queréis entintar. Y si no queréis tintar, que me acabo de equivocar. Pues no tintar. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado ponerle la trenza. Ay, ay, ay. Bueno, no pasa nada. A ver, como está fresco. Loquito. Y no pasa nada. A ver, fuera. Fuera, fuera Ahí. Entonces, tengo que ponerle las trenzas, que viene una trenza por aquí, que sería esta. Que me un pedazo de trenza que lleva el colega, ¿eh? Vamos a ponerse ahí. Pero pues yo creo que la manitada antes que las trenzas, ¿eh? Bueno, a lo mejor no. A ver. Es que si no. Así. toma ahí. Vamos a mirar en el móvil. Vale, la acabo de ver tu vídeo chulísimo. Te ha quedado. Precioso la carpeta que ha he hecho. Aquí. Eh. Pues sí van por debajo bien bien digo van por debajo de aquí incluso del caldero pero del caldero no lo vamos a poder poner porque ya el caldero yo creo que ya está pegado pero vamos a ver. aquí así ahí y ahora la manita Queda esta que va así encima del poter aguantando aguantando el poter y ahora esta trenzita que va debajo del gorrito que no importa si se despega porque no se ve. Esta va a ver estaba aquí ahí ahí levantamos una mejita al pote y la metemos ahí Esto ahí, así Y este, le volvemos a echar un poquito de pegamento y para Mira Es este Y ahora eh, Las arañitas que se ven ahí negras Esta sí se ve Esta también, pero las que ha troquelado El troquel Pues incluso las rayitas le podemos dar Le podemos dar, le vamos a dar con un poquito de rotulador Un rotulador negro, vamos a coger esto Que esto pincha, eh no me vaya a ver que no, te pinche un montón Entonces me voy a por un roque negro Por ejemplo, pues este mismo mía. a ver es que Antes iba a coger el blanco Y madre mía, y mojamos eh, ahí Hasta que se ponga de color negro Pues, tuidad, no, me gustaría que tuviera lo que se ve con el mismo negro Vale, le podemos dar por aquí pero dejamos que se quede Vale, esta es la patita de la ¿Sí, eh? Incluso le podemos dar por la piel Porque la cartulina metalizada y repara ¿Vale? Este y bueno. ¿Veis? Así No lo recortemos Pues le damos con Igual que hemos hecho en el anterior Mira, la calabaza está sacada con Con rotulador ¿Veis? Todo perfilado con rotulador plateado Porque la, la tela de araña se la hemos hecho plateada Y el, y el cuernecito también Entonces se lo he hecho así y este por ejemplo pues ahora le lo entintamos con con, pin, con tinta de este color violeta o morado lo recortamos lo entintamos le echamos pegamento y esta va a ir pegada os lo enseñaré ¿eh? pero esta va a ir pegada aquí con algo más que le pongamos deciros que todo esto este troquel como el como el que hemos hecho antes de la calabaza eh, se llama MX Art Life Store Pasaros porque por mirar Que no cuesta dinero y, y yo no gasto mucho en Aliexpress mm, A ver, porque para comprarlo en Aliexpress Y que me cobren euros Pues prefiero comprarlo aquí Me van a llegar mm, Sé que lo he comprado Me van a llegar y tal Y, y en Aliexpress eh, a la aventura Pero bueno por eso yo lo compro en Aliexpress Porque trae cuenta por el dinero Porque es barato En el momento que Aliexpress suba de precio Pues no Entonces creo que trae cuenta Que un vendedor que los troqueles funcionan muy bien Solamente le pasa una vez He cortado tanto papel eh, tipo cartulina Como un chivuar gordito ¿eh? Mira, ves que es un, un chivo a gordito. No he tenido mayor problema, me lo ha pasado. Bueno, pues <coughs> así quedó quedado el invento. Le puse las teteras al ojito, le marqué las líneas, el gatito está dentro de la tetera con ojo y aquí pone agitar antes de usar y el gordito con la araña. Pues he usado y he combinado los tres troqueles que me mandó este vendedor esta tienda de aliexpress me ha encantado cómo ha quedado hombre tengo mis preferencias me parece que el gatito es una preciosidad y esta así dormidito también me gusta el el Lomo, bueno no, no está mal también es bonito y es de halloween bueno pues nada esta es mi colaboración con esta tienda Os lo repito Está en Aliexpress, buscarla porque no tiene desperdicio, tiene unos troqueles maravillosos, para Halloween tiene verdadera virguería, tiene también para hacer álbumes, que ya vienen hasta con la encuadernación de espinas y todo, lo que pasa, lo tiene en pequeño y en grande, lo que pasa que bueno, en principio pues hasta aquí ha llegado la colaboración, yo voy a seguir haciendo mi pocket mis pocket tengo que ponerle aquí algo esta será la shaker y aquí algo y en esta aunque también le pondré algo como he dicho antes pues no quiero tapar lo, los mensajes que pone aquí os dejaré cuando ya esté terminada una foto y hasta entonces pues nada os me despido de vosotros y os plazo para un próximo vídeo cuidaros gracias por verme Gracias por vuestros comentarios, por vuestro like y si queréis, pues nos vemos próximamente. Cuidaros, chao. Cuando estoy consusurro, todo es diferente. Pelatinas y flores. Que no has visto jamás cuando pongo sus compras o quizás tutoriales los sentimos especiales por su exclusividad cuando veo a susurros yo me siento distinto sus vídeos divertidos que me hacen disfrutar cuando estoy con susurros yo me abro del tiempo y me siento distinto porque puedo crear.